Investigadores de la UPV participan en un proyecto europeo para desarrollar nuevas herramientas inteligentes de traducción de textos. En el marco del proyecto Casmacat, están trabajando en el desarrollo de nuevas técnicas de traducción interactivo-predictivas, adaptativas y multimodales. Entre otras prestaciones, la herramienta será capaz de ir aprendiendo a partir de la relación con el traductor. La idea... Y esto es lo que nosotros proponemos en nuestra, en nuestra contribución en el proyecto, es integrar la acción del humano con el propio traductor automático. Es decir, en lugar de esperar a que se produzca toda la traducción para corregir, es en el momento en que el sistema va produciendo traducciones y el humano encuentra un error, lo corrige. Entonces, las sucesivas traducciones, lo que viene a continuación, puede estar influenciado por la corrección del humano. Eso tiene dos efectos: uno, inmediato. ...pues el sistema sabe que se ha equivocado... ...y tiene que dar otra alternativa... ...y dos, sabe que se ha equivocado... ...y para el futuro... ...deberá corregir todos sus modelos, todo lo, toda su información que contiene... ...para evitar volver a cometer ese error en, en el futuro. El traductor podrá interactuar con Casmacat, ...bien con el teclado, bien con un lápiz electrónico... ...escribiendo sobre el mismo texto en la pantalla táctil del sistema... ...e incluso se prevé que a largo plazo esa interacción... ...pueda hacerse directamente con la mirada y la voz... El objetivo final es contribuir a obtener traducciones de calidad con el menor esfuerzo humano posible. La idea de, de, de juntar o de conseguir una simbiosis entre la, el traductor automático y el traductor humano, eso es novedoso, no hay nada, son los prototipos que nosotros estamos desarrollando en otros proyectos y que vamos a poner en, como, en un sistema dentro de diez meses, el mes 18 creo que es para mayo o junio tendrá que estar funcionando un prototipo donde la interacción entre el humano y el traductor uh, automático trabajen de forma uh, colaborativa, además tenga lápiz electrónico y además sea capaz de adaptarse conforme se van traduciendo, etc. GASMACAT está coordinado por la Universidad de Edimburgo y en él participan también la Escuela de Negocios de Copenhague y Celer Soluciones, empresa española especializada en traducción. El proyecto comenzó a finales del año pasado y concluirá en 2014. Mm hmm.